Me siento muy contento de volver a casa, la verdad que sí. Eh, siempre he sido un, un pelotero que antes de ser profesional era escogidito en la mayoría de mi familia y tuve la suerte de caer en el escogido. Me cambiaron, pero como tú dices, el hijo siempre vuelve a su casa. Aquí estoy de nuevo. Bueno, a los fanáticos tengo que decirles que vamos a estar aquí dando el 100% y joseando duro para tratar de ganar este año, de ser campeones y que esperen de nosotros. le vamos a dar muchas cosas buenas este año. Veo demasiado talento bueno aquí este año y que apuesten a nosotros que este año eh, va, va a haber un campeonato como, como, lo, como lo hubo anteriormente.